El problema no es que haya mentiras en internet, mentiras hay en todas partes. El problema es que tenemos que aprender a distinguir.